Ahí, vamos, vamos. Listo, siguiente. Le damos ahí en siguiente. Entonces aquí nos dice agregar productos manualmente. Entonces le vamos a dar clic a agregar. Entonces aquí vamos a buscar los productos que tenemos. Eso ahí que estamos buscando, buscando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 cojines elaborados elaborados entero eh, con aplique con aplicación de molas coma, elaboradas elaboradas por mujeres artesanas de la comunidad indígena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 de todo lo que Instagram y Facebook ofrecen eh, a nivel de tutorías para que lo puedan hacer de mejor forma.